Un saludo a todos mis amigos en la plataforma. Hoy les traigo la biografía de Nati Natacha, cantautora dominicana. Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 10 de diciembre de 1986, conocida artísticamente como Nati Natacha, es una cantante y compositora dominicana de reggaetón, polatino y bachata. Las primeras presentaciones que hizo se remonta a su participación en la iglesia a la cual asistía de niña en donde tuvo la oportunidad de participar en diferentes actividades artísticas que se desarrollaban con el grupo infantil motivados por sus habilidades musicales sus padres deciden inscribirla en la escuela de bellas artes de Santiago a los 8 años de edad fue allí donde por primera vez toma clases de canto perfeccionando sus dotes vocales y su fuerza interpretativa y donde nace su sueño de convertirse en artista. A la edad de 14 años, Natalia comienza a componer y a grabar sus propias canciones, realizando diferentes presentaciones musicales, se actuaban en su natal, Santiago, y junto a sus amigos, decide formar el grupo musical de Estile, llegando a grabar algunos temas musicales, la agrupación no logró los resultados esperados y con el tiempo se desintegró. Como resultado, Natalia decide poner en una breve pausa su corta trayectoria musical. poco tiempo retoma su carrera con la intención de lanzarse como solista en el género urbano y con la esperanza de esta vez alcanzar el éxito deseado. Durante esta época se reencuentra con un viejo amigo, el exitoso productor musical Line On, quien ya para ese momento Pertenecía al equipo de productores musicales del orfanato Music Club. Conociendo sus habilidades musicales, este le extendió una invitación al estudio para continuar trabajando el material musical que ya había sido iniciado. Era inesperada y casi así tal uno de los temas de Nati, nombre que había adoptado desde que inició sus planes de relanzar su carrera, comenzó a escucharse en el estudio como uno de sus temas en el momento en el que llegaba Don Omar, que quedó impresionado con su talento y junto a él hicieron la canción de Duty Lou, Louie. Natacha firmó contrato con Orfanato Music Grupo grabando Hol Dijak Remis con hittian y Don Omar. Tiempo en que la artista ganó terreno en la industria, abriéndose amplios caminos en el mercado latino, con participaciones en varios proyectos discográficos como en la compilación de, de temas en el disco Love Is Spain. En 2011 colaboró Don Omar en la canción Beauty Louie, una que fue lanzada en marzo del siguiente año, le hizo el honor de ganar tres premios Billboard Latinos. Su sí, voz fue incluida en otras canciones y remezclas, como Tu Recuerdo, Juntos Podemos Volar, con Henry Santos Green, Te dieron Remis, con Plan B, entre otros. En 2012, por Music Tunes le dio la bienvenida al EP de Natty Natacha, el álbum me siendo este su primer material en inglés de compilación musical. Realizó una colaboración de temática romántica junto a baruco con Chris y Louis, para más tarde concluir su contrato con Don Omar y entonar algo su última canción de la mano de su mentor Perdido en tus ojos, que sobrepasó los 100 millones de reproducciones en Bebo y ganó Disco Platino de España a través de Pro Musicae. La artista que incurrió en el reggaeton y por latino durante su desarrollo artístico ha sido premiada en los premios Reggaeton italia awards billboard premio a mundo entre otras importantes celebraciones que reconoce el talento latino una tacha y sus exitosas interpretaciones han generado elevadas cifras de ventas en túnez lo cual la adentra entre las cantantes que han logrado o están cerca del codiciado millón de copias con mezclas populares las canciones que interpreta han sobrepasado 200 millones de reproducciones en cuentas alojadas en plataformas de servicio stream como youtube gracias por tu visita al canal Vuelve pronto.